En Madrid, en el hermoso Palacio de Telecomunicaciones, hoy sede del Ayuntamiento donde Manuela Carmena tiene su despacho, luce en una de sus torres una pancarta con el lema de Refugees Welcome, Bienvenidos Refugiados. Y mientras la pancarta pende al viento, en varias parroquias de Madrid decenas de refugiados, hombres, mujeres y niños duermen en las iglesias porque no hay ni siquiera plazas en los albergues municipales que controla la empresa privada Samur Social. Y mientras estos refugiados malviven por la ciudad de Madrid, una mujer de 65 años, el día 26 de noviembre, en el madrileño barrio de Chamberí, se ha suicidado tras lanzarse al vacío desde un quinto piso, en el momento mismo de ser desahuciada. Aquí ha fallado todo. ...cuatro de cada cinco de socios en Madrid... ...se producen por problemas para pagar el alquiler... ...en los seis primeros meses de 2018... ...más de 2.866 familias madrileñas... ...tuvieron que dejar la casa donde vivían por orden judicial... ...466 al mes... ...15 al día... ...las viviendas sociales en Madrid apenas suponen... ...el 1% de todas las viviendas... ...el cantante y actor rapero El Langui del barrio Pan Bendito de Madrid, ha lanzado una petición de firmas para que limpien su barrio, ya que en sus palabras está lleno de mierda, con perdón, y dejado al olvido. Así están muchas zonas del sur de Madrid. Carmena, no os olvidéis del sur de Madrid, infectado distrito, denuncia en su petición de firmas. Y mientras estos problemas muy reales y que afectan a un concepto básico de laicismo, que no es otro que la fraternidad, los partidos políticos por toda España ya están prestos a preparar sus estrategias para revalidar o para alcanzar el poder en los ayuntamientos en el mes de mayo. La Asociación Internacional de Libre Pensamiento nos ha advertido desde Francia de lo peligroso que es el nuevo fichaje que el Partido de Ciudadanos ha realizado para intentar asaltar la ciudad de Barcelona. Nos referimos al antiguo primer ministro francés, Valls, quien al parecer en Francia utilizó el laicismo de manera torticera, fomentando la xenofobia contra la población de origen magrebí. También en Madrid, el juez Garzón se ha ofrecido a Manuela Carmena para lanzar una candidatura glamurosa. Se corre el peligro de que las elecciones municipales se conviertan en un ejercicio de marketing electoral desprovistas de propuestas políticas y sociales. Para que eso no sea así, Europa Laica ya ha preparado sus propuestas de laicidad para este larguísimo periodo electoral que se avecina, siempre con el propósito de elevar la calidad de la vida política, ya que en ocasiones, en ocasiones está quedado reducida a unas luchas de políticos y políticas por la revalidación de sus puestos, como desgraciadamente está ocurriendo en la ciudad de Madrid con los concejales denominados del cambio. Este mes, la muerte de un cristiano evangélico ha sorprendido al mundo. El misionero estadounidense John Allen Chau, de 27 años, a manos de los habitantes de la isla de Sentinel del Norte, en la India, una tribu indígena que vive en la de Piedra. Este misionero cristiano evangélico había declarado que su única misión era la de dar a conocer a Cristo a estos indígenas no contactados. El estadounidense no hizo caso de las advertencias ni de la prohibición de entrar a la isla y murió atravesado por una de tantas flechas que le arrojaron. Varios reportajes trataron de fotografiar a estos aborígenes que viven en la de piedra, siendo catalogados rápidamente como agresivos. Una mirada muy distinta es la del antropólogo Nat Pandin, quien nos contactó en los años 60 y es el único superviviente de la expedición que consiguió reunirse con la tribu. «No sé si fue coincidencia, suerte o destino, pero nos dejaron entrar. Les llevamos cocos y otros bienes», contó. «Esta tribu no es hostil y se necesita una estrategia para evitar una epidemia en una comunidad tan pequeña», advirtió sobre los habitantes de la isla del archipiélago de Andamán. «Lo siento por el joven misionero, pero adentrarse en la isla fue una temeridad. No se puede permitir la imposición de valores y obligaciones en base a creencias que una tribu local no ha elegido, concluyó el antropólogo. Debemos saber que tanto los misioneros católicos como los evangélicos, en la actualidad, están intentando hacer prosélitos en el Amazonas y en África, entre las colectividades de indígenas no contactados o aislados, y muchas veces en contra de las prohibiciones explícitas de los gobiernos y otras veces asociados a extrañas operaciones de explotación de recursos naturales. La profanación y conquista de los espacios comunes es algo que está, al parecer, en el ADN de algunas religiones. Lo que ha ocurrido esta semana con la empresa pública ADIF, el administrador de infraestructuras ferroviarias, ha sido vergonzoso y ejemplifica muy bien la imposibilidad de trastocar mínimamente el simbolismo oficial católico que existe en nuestro país. En efecto, la empresa ADIF, quizá debido al cambio en la dirección de la misma había denegado el permiso a la Orden San Juan de Dios para instalar en Navidad unos belenes en varias estaciones de ferrocarril. Inmediatamente, el ministro de Fomento, y tras las presiones de la Conferencia Episcopal de la Orden Religiosa y de los lobbies católicos, ha tenido que rectificar, precisando que, dado el valor cultural tradicional de los nacimientos y belenes, que trasciende lo meramente religioso, bla, bla, bla, Adid autorizará su desarrollo de forma inmediata. ...y mientras ya están instalando estos berenes católicos... ...por las estaciones de ferrocarril de nuestro país... ...esta mañana el metro de Madrid ha amanecido inundado... ...de carteles publicitarios enormes... ...anunciando la vigilia de la Inmaculada... ...en la Catedral de la Mudena de Madrid... ...el día viernes 7 de diciembre... ...unos carteles que llevan el inquietante sello oficial... ...de la Comunidad de Madrid... ...y que ya el año pasado Europa Laica preguntó... ...sin obtener ninguna respuesta sobre la participación de la Comunidad de Madrid en estos actos, y si esta campaña publicitaria está pagada por la empresa Metro de Madrid, porque muchos nos tememos que el costo de esta publicidad forme parte de la participación de la Comunidad de Madrid en esta campaña religiosa. Finalmente, tenemos que comentar algo que ha dejado con la boca abierta a medio país, y es que el nuevo y flamante secretario de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello. Se estrenó en su cargo con una dosis de propaganda homófoba que ni su antecesor, Gil Tamayo, sacerdote del Opus Dei, se hubiera atrevido a tanto, ya que este Luis Argüello se ha estrenado haciendo una extraña reivindicación. El derecho de la Iglesia a seleccionar seminaristas enteramente varones y por tanto heterosexuales. Ante esta extraña declaración advierto al gobierno que las conversaciones y negociaciones con el portavoz más cualificado de la conferencia episcopal española no serán fáciles, ya que denota, sobre todo cuando habla de sexo, un perfil psicológico de desequilibrio y de trastorno.